Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Lescano, coach profesional, y en esta ocasión les quiero dejar una reflexión a partir de una nota que leí en un periódico. A ver qué les parece. Y el señor Ricardo Raginski, el periodista, entre otras preguntas, le dice qué fue lo que hizo en el Perú. Que el Perú, para cuando él asume su cargo como ministro de Educación, tenía el último puesto en, las, en los exámenes PISA. Independientemente que si son cuestionables o no estos exámenes, ¿sí? Pero pongamos por lo menos como un parámetro de evaluación. Cuando le comienza su gestión, es, Perú es el último en, en los exámenes PISA. Y luego de su gestión, Perú deja de ser el último, asciende muchos puestos dentro de estos exámenes. Entonces el periodista le pregunta qué fue entre otras cosas que hicieron en su gestión. Claramente una de las razones, una de las, perdón, una de las acciones fue el tema de sus sueldos, ¿no? Los pagos, los honorarios para los docentes. Y otra de las cosas eh, o las acciones que implementaron en el Perú fue la de evaluar la calidad de los docentes, evaluar la calidad educativa que se estaba implementando, que se estaba, se estaba eh, brindando a los alumnos. Entonces comenzaron a hacer eh, evaluaciones para los docentes. Y mi pregunta es la siguiente, y tratando en lo posible de separar las las cuestiones y como siempre digo desde el coaching tratamos de separar los hechos de las creencias, las cosas que pasan de las cosas que creemos de cómo pasan si un docente la forma que tiene o el método que tiene de saber si su alumno aprendió o no aprendió, está apto o no está apto, está a nivel o no está a nivel es a través de la primero de la formación y la capacitación y luego de una evaluación del modelo evaluativo que cada docente elija está perfecto esto yo pregunto ¿hace cuánto que capacitamos a los docentes los formamos una vez terminada su educación una vez terminado su titulación ¿cuántas veces más se forman y se capacitan y se evalúan si no, sería muy paradójico esto de pedirle a los alumnos que se forman y aprendan ser evaluados y que esta evaluación tenga, por ejemplo, de 7 para arriba, ¿no? De calificación de 0 a 10, un mínimo de 7 para poder aprobar, digamos. O si es por letras A, B o lo que sea. ¿Cuánto más... Podría mejorar la calidad educativa en la Argentina o en Sudamérica en general si se realizaran evaluaciones a los docentes. Y esto lo digo porque siempre se trae como ejemplo, como ejemplo de calidad educativa, países como Finlandia, Australia. Eh, China, inclusive más allá de sus niveles de exigencia o sus niveles de formación o su forma de enseñar pero esto es la, una de las características de estos países que tienen una calidad educativa muy, muy alta y ya está comprobado que los chicos aprenden de mejor manera, más eficiente recuerdan mejor, se fijan mejor sus conocimientos es que estos docentes son permanentemente formados y también Evaluados. Y la evaluación encima en estos países no está con el fin de descartar o de desechar o de sacarlo de su espacio formativo, sino de ver en qué aspecto el docente debe reforzar sus conocimientos. ¿Qué es lo que todo docente aspira con su alumno? Es poder evaluarlo para saber cuáles son los aspectos que el alumno debe mejorar. Les dejo entonces esta pregunta que me la hago yo. La comparto con ustedes. ¿Cuánto creemos o qué creemos que puede mejorar la calidad educativa si nos autoevaluamos o nos ponemos a disposición de una evaluación? Ahora me gustaría saber. Eh, ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué sentiste? ¿Cuál es tu reflexión?